¿Qué induce a los jóvenes a tomar drogas? ¿Qué cosas forjan nuestra personalidad? ¿De dónde vienen esos mandatos que constituyen la línea de nuestras decisiones? Reafirmar nuestra conciencia como individuos separados y crear nuestro destino. Cuando hablamos de survival horror vienen a la mente algunos ejemplos como Crop Tower o Silent Hill. Primero, es menester considerar cuál es el punto en común dentro de los grandes juegos de este género. Que las situaciones extremas en las que se ven sometidas los protagonistas lleven a indagar en las profundas aguas oscuras de la mente humana. En esta ocasión, toca una joyita de culto de PlayStation. Galerians. Que se lo toma literal y planta una trama de sujetos con poderes psíquicos. Despertás en un hospital con amnesia y descubrís con horror que han estado experimentando contigo. Estás inestable y tenés poderes psíquicos. Piroquinesis, telequinesis, descargas de energía, manejo de electromagnetismo, telepatía. Eh, todo eso que controlás mediante el uso de drogas que modifican tu metabolismo. Asimilás el nombre con el que se te llama y buscas por las instalaciones información a medida que vas asesinando gente... Procurando no desestabilizarte demasiado y entrar en shock, y luego ¡puff! la muerte. Rion, nuestro protagonista, guiado por la voz de una joven que lo llama telepáticamente, deberá recorrer un intenso camino para encontrarla, enfrentándose a humanos comunes, androides y galerians, humanos modificados genéticamente con grandes poderes psíquicos pero muy inestables psíquica y emocionalmente. A medida que avanza esta historia deberemos aprender la situación y tomar las riendas. El viaje en sí mismo, con una ambientación estupenda que nos involucra de fondo en el sufrimiento de Rion, Lilia, la joven la que debe encontrar, y sus némesis. Echará luz sobre las memorias traumáticas de todos estos personajes de forma ágil y especialmente en cada confrontación que se alejará de lo críptico para pasar a ser reveladora, nos haremos con la información de que les Galerians obedecen a una biocomputadora llamada Dorothy, o Deidad Madre como se autodenomina, que habiendo aprendido la noción de Dios y su relación con la humanidad, ha decidido volverse una entidad divina y subyugar a quien esté por debajo. Conoceremos además que en los cerebros de Liria y Rion, se encuentran un virus y su ejecutable, eh, respectivamente, insertados por sus padres, que son los mismos creadores de Dorothy. Y es lo único capaz de detenerla. Así iremos luchando contra estos seres enviados por madre hasta llegar a la fuente. Y al final de cada combate, les Galerians se librarán del control de su progenitora para mostrarle a Rion que en el fondo son criaturas traumatizadas por los adultos que los manipulan para su fin último. Eso, gente, no es amor. Los jóvenes protagonistas completarán su quest y el cierre de esta primera entrega nos dejará con un sabor amargo acerca del destino de estas criaturas y con reflexiones varias sobre las que volveremos más adelante. La secuela de Galerians, denominada Ash para PlayStation 2, nos involucra en una continuación directa a los sucesos del primer juego anteriormente mencionados. Aquí Rion, recuperado, y Coliria, en modo científica, estarán en la rebelión contra los Galerians que quedaron tras la destrucción de Madre. Por la supervivencia de la humanidad, deberán luchar contra Ash, el gran enemigo de esta entrega, y culminar con trágicas muertes y una cápsula mental. Un juego que no está a la altura del primero, pero es entretenido y termina por imbuirnos en este universo. A modo de conclusión, debo resaltar entonces que la franquicia Galerians trata sobre la problemática de hijos que crecen inestables psíquica y emocionalmente a causa de la crianza de los adultos responsables. Nótese, o adivinen, supongan, que estoy haciendo comillas con los dedos. Tratar de entender el miedo y la oscuridad que les rodea será la clave para sacarles de ese abismo que convivir con el mandato familiar bajo el rol impuesto por el círculo primario solo alimenta al monstruo interior y nos aleja de la chance de construir nuestra individualidad y tener una vida plena